En este vídeo te traemos la posibilidad de llevarte Ethereum al 50% de su precio gracias al Exchange Probit Global. Además, también vamos a hacer un sorteo de 100 dólares, se repartirá en dos premios para todas las personas que cumplan unos requisitos muy sencillos que explicaremos al final del vídeo. Si te interesa, quédate, déjate un like, suscríbete y activa la campana de notificaciones ya que considero que este vídeo te puede aportar valor y conocimientos. Ya hemos participado anteriormente en otras campañas, en las cuales hemos podido comprar Apecoin y Bitcoin al 50% de su precio La verdad es que son muy interesantes Y sobre todo aprovechando y viendo cómo está el mercado Que de por sí ya tenemos un descuento bastante significativo Además vas a restarle el 50% del precio de la criptomoneda Ethereum Esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo Siempre debes realizar tu propia investigación Pero nosotros consideramos que estos momentos Cuando está todo sangrando y está todo con caídas súper fuertes. Es el momento de comprar criptomonedas Las criptomonedas que tú consideres que son proyectos válidos Que hay realmente desarrollo y evolución detrás de estas criptomonedas Y bien, para poder participar en esta promoción que nos está ofertando Probit Global Es muy simple y además no necesitamos pasar ningún KIC Antes de nada, si no sabes cómo crear una cuenta Recuerda que en nuestra web satoshifactory.com En la pestaña de Exchange tienes el artículo completo Acerca de qué es y cómo funciona el Exchange Profit. Tenemos un vídeo review, el cual te dejaré por aquí arriba, además de mucha más información acerca del Exchange Probit. Y bien, iniciamos sesión y a continuación en el banner principal aquí tenemos la promoción de Ethereum al 50%. Accedemos simplemente clicando Y en esta opción nos da toda la información al respecto Tenemos 5 días, 6 horas y 33 minutos A la fecha de grabación de este vídeo Para poder participar Y en la parte inferior Tenemos todas las reglas detalladas Es muy simple y lo vamos a ver a continuación El primer requisito que debemos cumplir Para poder participar Es tener 500 tokens prop Estaqueados Tenemos distintos niveles de membresía Tal y como estás viendo en este cuadro En el cual dependiendo del VIP que tengamos desde el 1 hasta el 5, podremos obtener una cantidad mayor o menor de la criptomoneda Ethereum participando en esta promoción. En nuestro caso, somos VIP1, ya sale reflejado en un pequeño tono azul y nos dice que podemos adquirir hasta un máximo de 500 dólares en Ethereum. Para ejecutar la orden de esta promoción, será directamente a través del token PROP, el token de utilidad de la plataforma Probit Global, así que debemos tener, aparte de los 500 tokens, estaqueados también la cantidad que deseemos comprar en tokens pro, ya que el intercambio se realizará directamente con el par probit con ethereum nos dice que los resultados se anunciarán dentro de 24 horas después de que finalice esta promoción y los usuarios recibirán el ethereum en proporción a la tasa de suscripción. Los tokens PROP que no se utilicen es muy parecido a lo de Binance, por ejemplo a los Launchpad que hace Binance, en los cuales participas con BNB y pasa exactamente lo mismo. La cantidad de tokens PROP que no gastes para comprar el ethereum automáticamente van a ser devueltos a tu billetera dentro de PROBIT. Es exactamente igual y es una forma de hacerlo lo más justa y equitativamente entre todos los participantes. Esta duda he visto que varias personas ya la han tenido, por ello la estoy comentando, pero de todos modos, si tienes cualquier otro tipo de duda, por favor, házmelo saber abajo en la caja de comentarios, ya que leo y respondo todas y cada una de ellas. Trato de ayudar siempre a la comunidad a solucionar cualquier tipo de problema o resolver cualquier tipo de duda. Y bien, los requisitos, como acabas de ver, son muy sencillos. De todos modos, si quieres más información, por ejemplo, los países que no pueden participar, ya que lamentablemente hay algunos que están excluidos, y en general ver todos los términos y en general poder ver todas las condiciones de esta promoción te dejaré abajo en la descripción del vídeo todas las instrucciones de forma más detallada con todas las fechas etcétera así que nada volvemos a la página de la promoción y en esta opción debemos introducir la cantidad de tokens prop con los cuales queremos participar en mi caso tengo 277 voy a participar con todo le doy al máximo acepto términos y condiciones debo pulsar en confirmar y por último en suscribirse nuevamente a suscribirse y ya estamos participando, nos dice que nuestra suscripción ha sido completada con éxito, quedan 5 días, 6 horas y 6 minutos es decir, el próximo día 16 de mayo transcurridas 24 horas, lo cual nos lleva al 17 de mayo, nos otorgarán la cantidad de ethereum proporcional a nuestros tokens PRO, qué pasa si durante estos 5 días quiero seguir participando hasta llegar al tope de 500 dólares que es lo que yo puedo participar por ser VIP1 simplemente podría comprar más tokens PROP añadirlos en esta opción y cuando finalice la promoción se me asignará más cantidad de ethereum es francamente muy sencillo pero de todos modos una vez más si tienes cualquier tipo de duda por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios y como te comentábamos al principio del vídeo vamos a sortear 100 dólares en este propio vídeo y los requisitos que debes cumplir para participar son muy sencillos el primero de ellos es tener una cuenta en profit global no es necesario que verifiques tu hice pero sí que es obligatorio que verifiques tu número de teléfono muy importante para poder participar lo vamos a comprobar minuciosamente ya que esto nos lo ha propuesto el equipo de probit global hemos aceptado porque es una muy buena forma de premiar a la comunidad pero los requisitos que debes cumplir es tener la cuenta con el teléfono verificado es muy simple y en menos de 5 minutos lo tendrás listo además está explicado tanto en la entrada del blog como en el vídeo que te dejaré por aquí arriba lo tienes todo de forma súper súper detallada y es muy sencillo por otro lado también debes estar suscrito a nuestro canal de youtube activar la campana de notificaciones dejarte un buen like en este vídeo y también un comentario con tu opinión acerca de profit global y finalizar este comentario diciendo que estás participando de todos modos lo tendrás todo abajo de forma ordenada para que no quede ningún tipo de duda próximamente realizaremos el sorteo y anunciaremos a los ganadores a través de de las redes sociales de Satoshi Factory. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.